De esta manera, sin escuchar nada, creo que este está peor, este está peor, ah no, no está jugando, <ríe> qué tonto, ok ahora sí hola a todos, mi nombre es Gota y sean bienvenidos a un nuevo video, de un nuevo juego que el día de hoy será Pac-Man, lamentablemente estoy hablando demasiado bajo porque ya están todos dormidos, así que trataré de no hacer mucho, mucho ruido. Yo jugaba Pac-Man aquí, pero lamentablemente ya no lo puedo transmitir. A veces se vuelve loco, a veces funciona, a veces no funciona. Espero mínimo llegar a la ronda 3, bueno, al mundo 3. Estoy listo. Vamos. Ya tengo bastante tiempo sin jugarlo. Eh, no sé demonios he muerto no estoy acostumbrado a jugar en control del xbox qué demonios, qué está pasando porque se movió solo vamos no me defraudes ahora. Muy bien. Los tengo que tragar todos. No, no. Dos. Tres. Tengo que recuperar esa vida. Oh, No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. control. Una hora Una No. Me encerraron dos horas después. Eh, José, de la chingada. Fuck, fuck, maldito control. No, no, te pases esa verga. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. ¿Quién es el mago, güey? <tose> <tose> <¡Busquito>! <tose> Ay, güey cerca! Vamos se con se con Uno, dos. Wey, te se que se hacia se no se sé. con ah, se fue, se Hijo. se con se un extremadamente fastidioso turno más tarde. Vamos a ver si puedo llegar de nuevo a la, al banco, Pero creo que esta vez. No, vamos a Quiero que esta vez chequemos al pretzel. Uh, eso estuvo cerca, eso estuvo cerca, eso estuvo cerca, eso estuvo cerca, eso estuvo, cerca eso estuvo cerca. Muy cerca. traiciones control no me traiciones no me traiciones no me traiciones no me traiciones yes no me traiciones control no me traiciones wey que no me estés traicionando te estoy diciendo no Ay, wey. maldito control casi me traicionas perros graciado no no, no no no no no me traiciones no me traiciones no me traiciones Llegamos al mango otra vez. Uh, ¡Ah! ¡Maldito control! ¡Me traicionaste, cabrón! No mames! Hay una estrategia que me habían dicho: eh, que el Pac-Man es lento cuando está comiendo, pero cuando está vacío va ah, en a control! ¡No me traiciones! ¡No, no! ¡No! no. Estamos en el banco Sí Estamos en el banco vamos, vamos, vamos Tengo que llegar a pretzel Tengo que llegar a pretzel Sé que puedo llegar al pretzel Sé que puedo llegar al pretzel No me traiciones mal de tu control este vídeo muchas gracias por acompañarme a todos ustedes y la próxima no sé cuándo vuelva a subir otro video igual pero sí si, sí si, yo les aviso y por favor no jueguen pacman de noche muchas gracias por I'm